Saludos, opositores. Eh, ahora vamos a realizar una lectura de la página 9, el ejercicio número 1. Como bien sabéis, el tribunal os entregará una partitura eh, por, eh, por sorteo. Y lo primero que hay que hacer, vamos a tener ahí un minutito, eh, un minutito y medio. Hay que tener muy claro qué cosas se deben y qué cosas no se deben hacer. Lo primero, mirar la clave, atender al compás en el que comenzamos analizar los cambios de compás que tenemos y las figuraciones complejas eh, notas más graves y más agudas etcétera, etcétera esto tiene que ser muy rápido por lo que tenéis que ensayar muchísimo en casa eh, leyendo diferentes partituras para en ese momento realizarlo correctamente en el ejercicio número 1 de la página 9 que os comentaba como veis, tenemos al comienzo unas notas bastante graves que tendríamos que repasar. Un cinquillo, recordad, son cinco en lugar de seis que podríamos decir. Y con el truco Guadalajara, la cara, guadala cara, eh, digamos que estaría muy bien. Eh, fijaos en el primer cambio de compás, vamos de un 6x8 a un 2x4. Un compás de 6x8, como bien sabéis, una negra con puntillo, tres corcheas. Un, dos, tres, un, dos, tres. El 2x4, subdividiendo, tendría dos. 1, 2, un, dos. Un, dos. La equivalencia nos dice negra con puntillo igual a negra. O sea, el pulso que llevamos con la negra con puntillo tiene que ser igual al que vamos a llevar con la negra. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, Esto lo tenemos que hacer mentalmente. El siguiente cambio de compás es de 2x4 a 3x4. Por tanto, la negra va a ser igual a la negra. No tenemos figuras muy complejas en este primer ejercicio. Por tanto,. Eh, eh, tenéis que hacerlo muy rápido y de forma muy clara vamos a comenzar a hacerlo siempre es bueno eh, marcar un compás bastante lento para no equivocarnos y decir todas las notas correctamente Sol, La, Re, Do, La, Fa Do, Sol, Mi, Si, Fa Do, Mi, Sol, Si, Fa, Si, fa. Mi, Do, Fa, Re, Sol, Si, Sol, Sol, Do, Re, La, Mi, Si, Sol, Mi, Fa, Re, Sol, Fa, Si, Re, Fa, Re, La, Sol, Mi, Do, Mi, Sol, Re, Mi, La, Si, Do, Si, do, fa, mi, fa, do, mi, sol, sol hay que intentar eh, darle a todas las figuras su valor y tener mejor voz que la que tengo yo esta mañana